ya, mis amigos, a Tony García, que ya está con nosotros para sí. el tema deportivo. Hay noticias pero, interesantes, ¿verdad? Pero una pregunta antes de yo analizarme lo deportes La tendencia... A mí me gusta muy bien, eso. Muy bien, muy me bien. Gusta. La tendencia de Leonel no sacó, aparte de lo presidenciable, no sacó diputado no sacó alcalde en alguna localidad. claro. Entonces ahí estaban bien los equipos. No, lo que pasa es que Fue en lo presidencial nomás. Sí, sí, sí, me voy. Me voy. está Buenos días, Tony. Buenos días, Tony. No estoy bateando ahí. Sí, pero yo me doy a entender en algo. Hay un algoritmo ahí. no arrastra al presidente. No solamente Eso es diferente. No, no, yo sé que no es cuestión de arrastre. Yo sigo lo en los deportes. Él quiere decir. Él quiere comienza, meter su comienza, comienza, comienza, Ustedes todo saben todo. lo que yo quiero claro. decir. Claro, claro. No, no claro que no, no, aquello, Una lo teoría que de eso. Quiere esa. decir, claro. Aquí hay, una, hay, hay quien tiene una teoría así para No, no, claro, sí. claro, okay, claro, ok. Ah, mi amigo de allá, me imagino. Pero está bien. <risa> Señores, eh, los toros del este recibieron la, eh, ya la integración y vamos a ver si le gusta Sócrates esta integración. Ya Navarro. Pero no nada más. No, ah. Jamaica, no, Jamaico Navarro es un veterano. no claro. Navarro llegó a los toros producto de un cambio del inicialista Carlos Franco en la temporada muerta y este jugador que es todo un veterano ya, eh, inicialista de mucha, eh, de larga data aquí en México conectó más de 30 Jamaica, cuadrangulares. Más, ya... No, no, llamaico eh, sí, así lo... como suena ah, así sí, mismo míralo, con la, con sí, la Y. Por, porque el... cuando, sí, cuando lo fueron a declarar, la persona que redactó era Jack Michael. Pero entonces, el tipo que estaba escribiendo en la Junta, en la oficialía, perdón, puso Jamaico, así mismo lo, como lo se ve ahí. Como lo escuchó, y ¿eh? ya, así mismo como lo escuchó, <ríe> así mismo pues ¿Dónde? se le conoce a él, así como usted lo ve en la pantalla. o pues sea, que va a dejar de jugar eso, va a jugar pelota otra No, él estaba jugando béisbol en México. Y Sobol también. No, Te lo voy, no. a, te lo voy a traer de está jugando Sobol. Bueno, quizás jugó Sobol en algún juego eh, caritativo o porque estas estrellas se lanzan a eso a veces. Pero no, Sí, cuando uno está viejo no juega Pero lo que esta, fue, <risa> esta fue la integración de ayer a las prácticas de Jamaica Navarro con los toros del Este. Este conjunto que siempre se ha caracterizado por clasificar en los últimos años. Eh, ayer en la en el Francisco Micheli de la Romana. Vamos a ver qué tal puede irle a este veterano jugador. En otra información, vamos a ver, esta sí te va a gustar. Ubaldo Jiménez está practicando con Licey. ¿Tú te acuerdas de él? todavía está picha. ¿Te estoy diciendo? Ubaldo Jiménez tiene más de un mes practicando en el complejo de los Rockies de Colorado y el equipo de los Tigres del Licey pretende utilizarlo en los primeros días, o sea que regresa para el equipo de los Tigres del Licey este se un veterano año? lanzador el que nosotros pedimos de Holanda en el mundial de verbo uh -huh. sí de país se va en sí. ese tiempo pichaba él y eso se hace cada cuatro en el 2009 sí, En sí, el 2009 Fue de los primeros, de los primeros eventos de esa noche. Sí, en su momento fue en una el gran 2009, estrella, sí. una gran estrella en su momento. Sí, con los rookies de Colorado. debe dar pena. Pero él dice que no, que su brazo está bien. Oh, no, sé claro. uh -huh. Vamos a <risa> Eso ver. Eso no van a decir los bateadores. <risa> pero en el Licey todavía hay un lío, en otra información, pero en el mismo Licey, eh, Domingo Pichardo, el recién designado presidente por el equipo de los Tigres, arremetió contra Juan Francisco. Dijo que tiene que ganarse un puesto eh, para el equipo de los Tigres del licey Esas imágenes que estamos viendo ahí son de los cardenales de San Luis que ayer ganaron y pasaron a la serie de campeonato, eh, o sea, con una Muy torre bien. ofensiva de 10 carreras en el mismo primer episodio y esto ya sepultó las aspiraciones del equipo de los bravos de Atlanta y avanza este conjunto a la serie del campeonato, eh, el conjunto de los cardenales de San Luis. O sea que salieron... Perdiendo la serie 2-1, y lograron rebasar para ganar la 3-2 en un juego de eliminación. 10 carreras en el primer inning. 10 y, y 13 fue a Ahobado. No, no, no. <risa> ese fue a uh, Mike Foltinewix, el jugador de los Bravos de Atlanta, el lanzador. Eh, por cierto, bastante joven que es, pero quizás su poca experiencia en playoff. Ayer le, le pasó factura. Claro. En un playoff que le dieran 10. No, campañas. porque no fueron, no fueron todas a él. De, inmediatamente le hicieron 4. Al otro que vino también siguió, la fiesta siguió. Hasta bien. el pitcher bateó ahí. <risa> <risa> eh, el pitcher Jack Flaherty, que fue el que se llevó la victoria por el equipo de los Cardenales. Este equipo, señores, que está ya en la serie de campeonato, tuvo varios seguidores aquí en San Francisco de Macorís, porque fue el equipo con el que subió Julián Javier Así es. en aquel momento, en la década del 60. Y luego también eh, fue ganando adeptos posteriormente. En otra noticia, las Estrellas Orientales eh, dieron a conocer ayer su rueda de prensa a los campeones nacionales, donde manifestaron estar muy optimistas con la inyección de algunos jugadores que ya han dicho presente, como Junior Lake, está también Radamés Liz, se encuentra eh, Gustavo Núñez también, ahí está... Pero espérate, ¿qué Junior Lake. Junior Lake. Una estrella. Claro, Una estrella. en esta liga sí. En esta liga sí. ¿Ese equipo? sí. Sí. Un tipo con muchas condiciones, un físico no, fenomenal. Eso. Junior Lake. Sí, sí, sí, sí. Uno de los mejores bateadores sí, sí, sí. de la liga. ¿Cuál es? Junior Lake. La barriga no dejaría que tú lo vieras. No, ¿quién? Oja, ojalá que te lo presenten. <risa> te voy a traer mañana una foto de Junior Light para que tú veas las condiciones en la que se encuentra. Oye, de, ahora, de ahora, de <risa> sí. ahora, yo voy a, llamar nada más a mi amigo Edgar Moreta ya y le digo, tómame una foto de Junior Light y envíamela, porque para a que, romperle. No, claro. No, no, no, no yo la acepto. Trae la mañana, no, no. hay problema. Junior si tú quieres lo puedes no, llamar ahora. No, ahora mismo no, ya yo estoy aquí. Junior Ley no ha jugado ni, ni, ni en Villatapia. ¿Cómo que no? Y cuando tuvo la oportunidad de jugar con el país, que lo llevaron a serie del Caribe, no hizo nada. Un físico, un muertazo. Como han habido muchísimo en el deporte. No, pero en el en la pelota jugo. dominicana un un es uno de los mejores ese, bateadores. Eso es lo que llamó un muerto con cuatro velas. <risa> <risa> bueno. ¿Tú lo vas a pegar? ¿En qué va a estar? Está eh, bien. Sócrates, te voy a decir como tú me dijiste ahorita. Tú vas bien, sigue ahí. Sigue ahí. <risa> sigue, sí, sí. No, ¿por qué? Bueno. Yo tengo que tomar mi terreno también. <risa> claro. claro. Eso es como que yo me si encargué de fácil. en materia de municipalidad, que ya tiene mucha experiencia. El que coge cuerda piedra. Pero yo no estoy cogiendo Si Y te cuerda. lleva de Sócrates, <risa> no da las la, la, la, la informaciones. No, pero no Ayer Metros, no, no, nos une una gran pero amistad. Claro, eh, eso raro. es lo importante. Metros de Santiago de a Reales de la Vega. Y ya este es el escenario para la ya. serie final. Se metieron, Se metieron los metros, sí es, Sócrates. Nah. Pero hay que darle la batalla a este conjunto. Y eh, y ahí y está es el calendario. Los indios Sí, señor, el primer juego es el viernes aquí. Ahí está tiene contra que metros. Jugar? De ser necesario 7 es un 7-4 Ese es un 7-4. Vuelve entonces la serie de Santiago el próximo domingo y ya posteriormente al Mario Ortega, al pabellón de San Francisco de Macorís, lo que quiere decir que hay una... Pero, lo, pero los indios tuvieron un desempeño importante puesto que vienen de atrás Sí, vienen de, de menos a más Ya, se rompe Es demasiado la, superior va a la, No, van a comenzar la final eh, sí. dos buenos equipos un equipo que tiene un gran Sócrates. dirigente y mucha tradición, pero él, eh, Tony sabe que los metros son Los metros ah, Exactamente, ahora te hago una pregunta aquí, Vamos a eh, darle apoyo a los tengo indios una pregunta. Como ya tienes experiencia dirigiendo baloncesto, ¿crees tú que estos días de inactividad puedan causar efecto en el equipo, aunque ya se encuentre clasificado? No, no, no, no claro que no. Eso Se pasa practicando, eh, incluso es una ventaja, se descansa, se relaja, se fortalecen psicológicamente algunos aspectos, se estudia el equipo con el que tú vas a jugar o los, los eventuales rivales. Y los primeros cinco minutos te puede acusar un cansancio o una extrañeza, pero eso se supera de una vez, una tontería. Así es, es decir, de decir que Ryan Scott ya se encuentra con el equipo practicando. Él viene a sustituir a Kevin Maura, quien se va a perder ya el resto de la serie final, eh, debido a una rigidez que tuvo en una de las eh, en la parte en lo que tiene que ver con la, la, la corba, sí, la rodilla, la rodilla izquierda, eh, exactamente. ¿Quién es ese? Kevin Maura, el pequeñito, que fue escogido como te primer te pick en, en el draft de novatos de la Liga Nacional de Baloncesto. Importante también decirles que, aunque tenemos suelta la noticia, la, las reinas del Caribe ganaron ayer a Trinidad y Tobago 3 set por 0 en Norseca, y siguen avanzando en su pase pues para llegar a las eliminatorias. Eh, algo que en verdad pues llena de orgullo a República Dominicana es que esta selección ha sido en la que uno tiene mucho más confianza cuando sale a representarnos. En playas extranjeras, pero yo tengo entendido que cuando, ahí jugando en Oseca, No Seca no es el equipo superior que está. No mandan están a, algunas. A la eh, pero hay algunas veteranas, está Gina Manbru. Claro, claro, ya esa eh. no, no no representa gran cosa en la selección. Y ella está fuera incluso de ese teto y, y entra como sustituta, porque es que el equipo grande, se reserva para otras cosas. Un equipo que acaba de Ahora, jugar el mundial. Lo bueno es, es que lo bueno es que el relevo surta efecto en este caso en la claro, selección. Claro, claro, de eso es que se trata el de deporte, sí. por eso ese deporte. Se ha mantenido por encima de los otros en la República Dominicana. Hay que felicitar a Cristóbal Marte, eso es verdad. Señores, sí, todo es lo que así. tenemos en deporte. Sí, como no. Gracias. Muchas gracias, Tony. A ustedes.